En el campo nacimos, hasta el momento pues, me siento contento, pues uno ya va teniendo edad, pero todavía nos sentimos contentos en el campo, en el campo es la vida, no, no me ha como querido irme del campo, porque es que uno en la ciudad de puente se, se siente mal. Hay un poquito de cilantro, eh, arveja, eh, ahí venga, yo le voy mostrando que hay porque para hacer la lista, bueno, hay eh. matas de piña, a mí me gusta sembrar de todo lo que se atraviesa por ahí, Ajices, orégano. Eh, pues la verdad también me gusta mucho ayudar a mis papás porque, porque de todas maneras es el único hombre acá en la casa, mi papá, entonces entonces ahora que es por, por eso del COVID y todo, eh, ya hemos estado más en la casa, entonces ya me, me he vinculado más porque siempre le ayudamos a cuidar los animales, a, a traer por ejemplo terneros, cuando tiene que traerlos, le ayudamos a traerlos y a, a cuidarlos, eh, a darles desayuno, al almuerzo. Yo voy a descargar el pasto. ¿Qué hago? Aquí en el día se hacen varias cosas porque volvemos machete, comemos café, cuidamos los animales. Es una y otra cosita, vueltecita, no lo que falta por ahí por hacer. La última cosechita fue frío, que acabé hace 15 días de, de organizarlo de venderlo mejor dicho ya no nos fue mal cogimos preciocito y una parte otro un mal, mal precio pero tampoco nos sentimos aburridos Sí, hay lechuguitas que van cayendo las semillas y van ellas van reponiendo en la huerta tenemos mmm, cebolla tomate eh, apio lechuga eh, ya ya tenemos este es zucchini o calabacín, de este amarillo. En este momento también queremos empezar eh, utilizando los microorganismos de montaña como para, para cuidar los animales, para la huerta y los... para los árboles brutales también para fumigarlos y fertilizarlos Sí, abono orgánico solo abono orgánico ahora está un poquito... Por el verano que hubo tan fuerte, siempre me le estaba dando duro, pero esta semana que llovió, amanecieron muy contentas, se, ven, se les ve la alegría a las maticas. No, el proyecto que tenemos por ahora es allí el establo que estamos obligando a lo mejorar, a ver qué un, hicimos, pues una... como le digo a usted? El juego para ir haciendo un experimento ahí con una ayudita de generadora, pues que Don Camilo nos ayudó, a un plastiquito una parte, la otra parte la he puesto yo, pero es como digo yo todos no pueden no ponerse a esperar que este medio un poquito y que vamos a esperar que cuando resulta no Haciendo el juego bregamos a avanzar ¿Qué es lo que estamos esperando? Bregamos a avanzar Ahí tengo cuatro teneritos ya Cinco y la, y la meta mía es bregar, los acordáis que era dos cinco para más adelante, ver cómo me va, para más adelante ponerme bastante bastanticos. Eh, pues a mí me, me encanta mucho acá el campo, porque es un ambiente muy fresco, uno disfruta mucho lo que hace, eh, a veces tiene tiempito para muchas cosas, eh, y, y hace muchas cosas diversas, no, se, no hace siempre lo mismo, sino que a veces, por ejemplo, no va a coger café, otros días y ya se queda en la casa, eh, otros días ayuda a, a, en la huerta y así. ¿Por qué es importante cultivar los propios alimentos? No, porque, pues, en primer lugar por la economía, porque no tiene uno que irse a comprar todo. En, en segundo lugar, porque de todas maneras es mejor ir uno, decir que me voy para la huerta a comer mis productos frescos, de buena calidad, porque no tienen agroquímicos, no están, ya que han viajado y están todos aporreados, no está uno comiendo lo natural y uno sabe que se está comiendo porque uno mismo lo lo cultivó ah no que hay campo que le hagamos al campo que en el campo estamos nos sentimos felices, no, no tenemos como, como le digo, como pensión de pues que en estas pandemias estamos en el campo felices, los que están en la ciudad, no sabemos qué puede estar haciendo, pensando la vida, no tener uno para donde irse. Que se que sea alegren para el campo, que sentimos que la vida, desde que tenemos aliviaditos, eh, estamos bien en el campo.